Saludos, soy Israel Manger y en esta hora les traigo un nuevo contenido y acerca de qué se necesita para autenticar un documento. Para autentic autenticar un documento necesitamos el docu simplemente el documento original y a ese documento original le vamos a sacar una copia para que el notario pueda conforme o la persona que esté encargada conforme al documento original eh, aquí en, este, en esta copia. Eh, eh, ponga un sello y lo firme para que ustedes lo lleven a un lugar determinado para que puedan demostrarlo donde se los estén solicitando no es, no es otra cosa que simplemente tomarle una copia del original y llevar el original a la notaría y la copia para que haya automáticamente la persona encargada diga de que ese documento si sí es sacado de un documento original que por lo tanto firman y le ponen un sello y te cobran un dinero muy poco, no es mucho por, la, por hacer la autenticación eso ha sido todo por hoy, espero que me hayan entendido y hasta la próxima, chao, chao